Hola, en este vídeo mostraré cómo crear un lanzador en Linux, los llamados Launcher. Además, mostraré cómo añadir aplicaciones al inicio de sesión. Y mostraré cómo son estos tipos de script, ya que pueden ser en BAS, archivos .sh o pueden ser archivos de python.pi. Comencemos. Este es un ejemplo de, de script. Podemos ver en él cómo se puede editar con cualquier editor de texto. Además, podemos observar la primera línea, la cual es la que invoca al intérprete que ejecutará todos sus comandos. En este caso es almohadi admiración almohadilla barra bin barra bash, el cual es típico para los archivos .sh de Linux. En este caso, en este script se ejecuta la orden ffmpeg, la cual tiene las siguientes variables o argumentos. También los archivos pueden ser scripts en .pi de Python. Estos deben tener en la primera línea su intérprete el cual está ubicado con un link en barra usr, barra bin, barra en. Además, se puede añadir el tipo de codificación del archivo, ya que puede ser distinto según si estamos en Windows o son archivos creados en Linux. Generalmente la codificación es UTF-8, pero en ocasiones puede llegar a ser Latin1 o Latin15 para los textos en español, con la ñ. Podemos ver que en este caso el script de Python eh, ejecuta, llama a la librería OS, y ejecuta un programa de Linux. clavaro. Observemos cómo se crea un lanzador. Basta con dar botón derecho en el escritorio. Creamos el lanzador. Le llamamos con un nombre. Podemos añadir comentarios. Y en la orden debemos poner la dirección en la cual se ubica el script. Y de qué tipo será. Abrir. Para, script, para scripts tipo SH deberemos invocar que se ejecuten con archivos tipo shell, poniendo una sh delante. Podemos añadir que se ejecute en un terminal. Igualmente, podemos elegir una carpeta de trabajo. Lo ejecutamos y vemos cómo se abre una ventana de terminal en la cual se ejecuta el comando. Igualmente, podemos crear un lanzador para Python. La orden, debemos elegir el script Python y de invocar a su lanzador o intérprete Python 3. vemos que ejecuta sus órdenes, al no poner que se ejecuta en un terminal no se muestran los datos de, del terminal, únicamente el comienzo y el final, además podemos hacer que se ejecuten las aplicaciones al inicio, ello lo podemos hacer buscando en Inicio o en Startup Application Autoarranque de aplicaciones, aquí basta con añadir una aplicación en la cual la orden a ejecutar será igual que en el caso anterior, podemos elegir un nombre cualquiera. Como desencadenador, podemos elegir cualquier, cualquier valor. Generalmente será un login, pero también se pueden ejecutar scripts para, al terminar, para guardar datos o almacenarlos en, de forma permanente. Igualmente se pueden utilizar sincronizaciones con USB. En Compiz también podríamos utilizarlo para añadir hotkeys a los distintos links o launchers. Vemos cómo se puede poner una línea de órdenes, la cual sería equivalente al launcher, y ejecutar una combinación de teclas para ese comando. Probemos a ver si funciona. Vemos que lanza la aplicación. Los launchers pueden ser editados también de forma manual, ya que en algunas versiones de Linux esta en concreto ex Ubuntu, y sí que permite crear launchers. Sin embargo, en otras versiones esto no es posible, y deben crearse los archivos manualmente. Estos son archivos .desktop. Y pueden ser editados con cualquier editor de texto. Su, su nomenclatura y su texto debe ser similar a esta. Vemos que hay una descripción de, les, de su tipo de archivo, Desktop Entry. Una versión, un tipo de aplicación, lanzador, el nombre. El comando a ejecutar, lo cual deberemos poner obligatoriamente. Y si se ejecuta en terminal y si debe notificarse al comienzo. Espero que utilicen lanzadores si les son necesarios. Adiós.